Taller de corte y corrección, nuevamente con Matías Sidler y su cuento que estamos empezando a corregir ahora: Alfonsina, Violeta y el mar. Miren, lo único necesario es, para comprender qué vamos a hacer, es ver que este es un parlamento bastante, bastante largo. ¿Mm? Es una paráfrasis esto, es decir, utiliza eh, palabras de otros, no las cita textualmente, sino que las usa. No confundir con perífrasis, ¿eh? la perífrasis alias. Circunloquio es, por ejemplo, decir el hijo y padre, ¿eh? ¿Qué eso? Bueno, ese, eso es un, un circunloquio, un rodeo de palabras que es innecesario para el sentido, pero que por ahí musicalmente le agrega cosas, ¿no? Este... miren, estaba viendo una novela maravillosa, es impresionante, de paso se la recomiendo. Joe Lansdale, ¿se acuerdan que el cuento Perro, gata, bebé? Se titula Cuando el río suena, ¿eh? Y hay un momento, hay tres personajes, este, uno más tarado que el otro, es el padre y los dos hijos. Esto está transcurriendo en 1933, en plena recesión norteamericana. Y, este, y van, son visitantes de una peluquería. Lo único que hacen es agarrar a este padre y sus dos hijos, los Nations, se llamaban. Iban, se sentaban en la silla de la peluquería, ¿a qué? A ojear las revistas entonces les, les espantaban los clientes Bueno, cuando ya veían que habían molestado demasiado esta gente se iba bueno, uno de los peluqueros sostiene lo siguiente ¿eh? Cecil eh, sostiene lo siguiente dice si uno juntara los cerebros de estos tres hiciera con ellos una bola se la podría meter en el culo un mosquito y después se si agitara al pobre insecto eso sonaría como una canica dentro de un vagón de carga vacío. Eso es una genialidad. Fíjense que, ahí tienen, este, perdón que me fui para cualquier parte, pero hablando de la diferencia que hay entre perífrasis y paráfrasis, la perífrasis es eso, en lugar de decir, mire, estos tres son dos tarados, eran dos o son, ven, el verbo ser, recuerden, el verbo, eh, el verbo ser, son, eran, tres tarados, Dice directamente, con los cerebros yo podría hacerse una bola, bueno, y todo lo que sí después, en el, en el pobre recto de ese mosquito. Para, honestamente, es una genialidad. Este, bueno, es, es, es una forma de decir, una perífrasis alrededor de la frase, de dar un rodeo. No siempre es innecesario, y no siempre es necesario, siempre depende del contexto, no siempre es necesario agarrar y ser siempre... Este, este, telegráfico, taquigráfico, eh, conciso. ¿eh? Muchas veces la concisión es, pasa un poco por la, como la desnutrición con la esbeltez. Una cosa es ser delgado y otra cosa es ser raquítico. ¿eh? Bueno, este, así que ni tan calvo ni con dos pelucas. El contexto siempre manda. Y acá es que el contexto, en este momento del cuento de Matías, nos pide algo muy importante. Esto es. Flaco, ponele un punto y aparte en algún lugar, por favor, porque es muy largo ese parlamento. Eso, si pudiésemos escuchar lo que el texto tiene para decirnos. ¿eh? Y este es un tema que cuando lo estamos planteando en el taller, apareció Marto Guanini y dijo, a mí el otro día me pasó lo mismo, yo tenía un parlamento largo, bastante largo, ¿eh? y qué, ¿qué sucedió? Necesitaba cortarlo de alguna manera. Y apareció Alejandro Baravale, que dijo ahí, bueno, una idea es agarrar y poner una acción en el medio. ¿eh? Por ejemplo, agarrar acá, partir esto, y agarrar y poner acá, eh, en este punto donde tenemos el celestito, poner una acción y después seguir hablando. Y yo diría que no, porque el, tendría que ir al mismo párrafo, pondríamos una acotación ¿eh? encerrada en los guiones largos, y después continuaría en el mismo párrafo, la bueno, es una manera de alterar un poco la monotonía de eh, lo que se llama el plomo, digamos, todo el texto bien, pero bien largo. Así que bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo se hace? Miren, hay una pequeña manera de hacerlo, que es partir ese parlamento en dos y me van a decir, y Marce, ¿qué haces? ¿Le pones esto? ¡No! ¿Por qué? Porque si no, da la sensación acá de que... habla otro. Es eh, de que habla el otro, el interlocutor, esa es la convención párrafo para uno, párrafo para A, párrafo para B. Entonces, ¿qué se hace en lugar de poner esto acá? Bueno, es muy fácil, es muy fácil. Agarramos y miren, está por subir Nomi, está por subir Nomi con el café. Y entonces vamos a preguntarle cómo se llaman estas comillas, porque yo no lo sé. Así que vení, vení, vení para acá, vení, trae el café, vení. Fíjate, acá, y vamos a partir nomita. ¿eh? saludos a cámara. ¿Estás ahí? Vení, caraja, vení para acá. Vení, ah, hola, hola, hola. Hola, Acá está acá. <risa> Ahí está, saludos a cámara. Hola. ¿Te ven? ¿Qué tal? No sé. Ahí está. Ahí está, mi Bueno, bueno esta es especialmente bella. Así bueno, que, muchas gracias. Bueno, fíjate acá lo que dice. Eh, esto era así, ¿ves? De esta manera. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es partir el parlamento, que es muy largo. Para, y fíjense, muchachos, dónde voy a llevar acá. Esto es Macintosh. Mostrar paleta de caracteres. ¿Tenés idea cómo se llama esto en, el, en la PC? Esas son comillas españolas. Comillas españolas. Le doy doble clic y ya está. Bueno, Nomi, muchas gracias. Venga. ¿Me pusiste tilered en el café? Sí, señor. Dijo una propaganda. Bueno, ahí está. Gracias, Nomita. Comillas españolas. ¿eh? Esto muchachos, ustedes lo vieron todo el tiempo en novelas. Que es así como se hace. Ahora bien, se cierra acá las comillas. No, para nada. Se deja acá abierto, ¿eh? directamente. Abre acá, pero acá no cierra. Acuérdense de eso, eso nada más. Eh, necesitan hacer otro punto de aparte. Supónganse que esto viene a nivel chorizo largo. Bueno, otro punto de aparte, ¿qué hago? Otra vez. Le mando ahí. Y así, todas las veces que sea necesario. Le ponemos las llamadas comillas como. Española. española. ¿Por qué se llaman comidas comillas españolas? Miren, yeah. una, vez, una vez un tipo le dice a otro, oye hombre, mira, esto es una pulja inglesa. Y el otro le dice, ¿y cómo sabes tú que es inglesa? Pues me la acabo de sacar de las ingles. Eso es lo que pasó. Bueno, esta se es llama española. ¿Por qué será? Claro. Pues no sé, qué sé yo. Pero bueno, acá tenemos entonces una manera de hacer que ese Parlamento no sea tan, tan, pero tan largo. Ustedes me preguntan, Marcelo, ¿esto dónde lo vimos nosotros? Miren, les muestro. Confesiones, ¿Se ve bien? Confesiones de un vampiro de Anne Rice. Así empieza exactamente la novela. Es un prodigio de arranque. Ya veo, dijo el vampiro pensativo y lentamente cruzó la habitación hacia la ventana. Los que la leyeron, los que vieron la película, saben que acá el vampiro, hecho por Brad Pitt, está hablando con el periodista Christian Slater. Uno se va dando cuenta de que este tipo no está loco, le está revelando cosas al periodista y es un vampiro de verdad. ¿eh? Y eh, el, eh, Confesiones de un vampiro trata de eso. Ahora, ¿qué, bien, ¿qué pasa? El personaje, van hablando, a ver si se puede tomar acá, habla, otro le contesta, hasta que el vampiro toma la posta y ahí empieza a hablar él. Acá dice... Y entonces se detuvo y el chico, es decir, el periodista, se aclaró la garganta y se secó la cara nuevamente antes de meterse el pañuelo casi con impaciencia en el bolsillo. Punto aparte, guión de diálogo. No le hace sufrir, ¿no? preguntó tímidamente. ¿Te parece? preguntó el vampiro. No, sacudió la cabeza. Solo se trata de que he contado esta historia a una sola persona y eso sucedió hace tiempo. No, no me hace sufrir. Entonces vivíamos en Luisiana habíamos recibido tierra para colonizar ¿Ven? se metió ya en el relato el vampiro ¿qué pasa? ahí es necesario un punto y aparte ¿cómo lo hace acá? el traductor le manda esas comillas españolas y así sigue hablando bueno muchachos, para eso justamente sirve, este es un pequeño tip tenemos un parlamento largo o porque obligatoriamente el personaje tiene que hablar mucho en este caso hay una paráfrasis de un poema de Alfonsina? Pues bien, le aplicamos entonces las comillas españolas. ¿eh? Y, y bueno, después hagan pausa y leanlo porque es, es bello. ¿eh? Nodriza despierta, despierta Alfonsina. Prende la lámpara de la cabecera, enciende todas las constelaciones. Nodriza despiértala, despierta Alfonsina. Y después el cuento arranca. La luna reflejó sobre las olas una línea blanca, es la voz del narrador. Hasta acá habló un personaje que todavía por una cuestión de estrategia narrativa, no, Matías no dice quién es. Ya vamos, ya vamos a ver quién es. Pero lo importante de hoy es esto. Cada vez que tengan un parlamento largo, córtenlo, punto y aparte, comilla española, como bien dijo no, mi, recién cuya llegada, fue prácticamente providencial. Bueno, muchachos, si les gustó esto, pulgar arriba para Marcelo y Marco, Mati. A, dale, ahí sí, está. Sí, sí. A la gente no le gusta así desnudo el pulgar. ¿Cómo le gusta, Marto? Con el guante, así, ahí está. Bueno muchachos, lo decimos con todo. Gracias, y hasta pronto.